Mi tierra que falla teña, El que bebe de su vino Gana no sueño y pierde pena El que bebe de su vino Gana no sueño y pierde pena ¡Granita! Luna de los medanales, luna que falla, teña. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Deja que.